Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz martes para todos. Vamos a ponernos en la presencia del Señor a iniciar nuestra jornada de la mano de Dios. Vamos a poner los pies de Jesús a nuestra patria, a nuestra familia, nuestra propia vida. Cada uno en un momentico de oración, háblele a Dios y ponga en las manos del Señor su petición, su intención. Escucha, Señor, las oraciones, las súplicas que te erigimos por nuestra patria, que te erigimos por nuestra familia, que te erigimos por nuestras propias vidas. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les ordenaba diciendo, estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes, Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué andan discutiendo que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Tienen un corazón embotado? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Y cuántas canastas de sobra recorrieron cuando recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Respondieron siete. Él les dijo, ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es una palabra que nos invita a abramos los ojos, porque vemos tenemos ojos, pero no vemos, oídos pero no, no escuchamos y eso puede pasar, mis queridos hermanos aunque estemos con los ojos abiertos no nos demos cuenta de todo lo que el Señor hace por nosotros Señor, hoy quiero pedirte perdón por las veces que he sido ciego y he sido sordo a tu mensaje hoy quiero pedirte Señor que me permitas ver todos los milagros, todos los signos todas las obras extraordinarias que tú haces en favor mío Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día.